Hola mis queridos amigos, mi nombre es Leandro y esto es Música del Cielo, un canal cristiano dirigido a todos los amantes de la música, donde conoceremos bandas nuevas en ascenso, bandas ya existentes y, como no, música de todos los tiempos. Haremos notas, reportajes, cubriremos recitales, novedades, curiosidades y muchas cosas más que pronto te vas a enterar. Así que, seas cristiano o no, te invito a unirte a nuestro canal. Así que, sin más que decir, nos vemos en donde en el próximo video. Chao.